En torno a incendios de velas en tramos de las isletas de la Avenida Libertad en la noche del miércoles y que en principio se atribuyó a los grupos populares, por lo que cuestionamos a Luis Antigua, quien es miembro directivo del Frente Amplio de Lucha Popular Falpo. Este se desvinculó del hecho. Bueno, nosotros como Movimiento Popular y Social aquí en San Francisco de Macorís hemos eh, anunciado un pliego de actividades que van precisamente desde Mechonadas hasta piquetes, marcha a la gobernación en torno a lo que es montar lo que, se, lo que será el movimiento huelgario para eh, pues el próximo mes de agosto. Nosotros no fuimos parte pues, de ese encendido de velas eh, hay que decir a, a esa persona, bueno, porque se haga responsable, porque cuando tú eh, pues hace un tipo de actividad y la gente no sabe quién lo hizo pues no llega a ningún lado fuera bueno pero, pues que, que, que se hicieran responsables. Nosotros tenemos un pliego de, de actividades eh, que van desde aquí hasta hasta montar el movimiento guardar en la primera semana de agosto. Y bueno pues la, la, la gente lo, lo sabe, ¿verdad? Y los voceros nosotros estarían, estarán hablando de eso en, se en los próximos entonces? Sí. Totalmente, porque nosotros no, no, no hicimos actividad. Primero lo anunciamos. Ustedes como prensa eh, deberían saberlo incluso primero que, que el pueblo.